Mañana tal vez con Va a estar un evento que yo quiero ir, pero no sé si Ah, Ah, sí, todo mundo está bien. Lo perdió. Hey guys. Hay chulito. Adiós, chulito. Soflay, por favor, déjeme hacer la cama. Eh... Blog. Ya olvidé en qué blog voy. 248. Me ha costado retomar un poco los vlogs, pero... Estamos aquí intentándolo una vez más. La cama era lo último que me quedaba, por hacer en mi lista de pendientes de la mañana. Uh, y uh, hoy día me iré caminando a la pega porque estoy un poco cansado de la bicicleta, nunca pensé que me iba a cansar de la bicicleta. Tengo la cocina lista, la pieza lista, yo estoy listo y no quieren saber qué tomé de desayuno. Comí media taza de avena, frutos rojos y una hamburguesa leche. Y así se fue un día más de pega. Así es sencillo. Hola. Hola. Al parecer Chile va ganando. Uy, oh, que está amarilla esto. Ahí está a lo mejor. Parece que Chile está ganando, pero no sé bien porque eh, la ola de goles es consecutiva. Primero gritan los de.. están viendo el partido en prisión abierta. Después lo que están en el cable Un minuto y medio después lo que están viendo por internet Así que se sienten como que han hecho como chorro mil dólares. Ahora vamos a salir Vamos a ir a ver a un amigo de la Monse Ahí está la Monse, eso Fin Negro, negro, eh, Sale el vlog, sale el vlog. Uy, tenis que túnel. No sé si es su foto o su cara. Eh, bueno, ¿cómo ha sacado vlogs? Eh, no tengo ninguna pregunta para el Paua de esta semana. Que en realidad, el último vlog que tengo es el Paua la semana pasada. Pero, sí lo que les puedo decir es decir una cosa random sobre mí al terminar el vlog, les puedo decir que en promedio me demoró 4 minutos duchándome. Siempre pongo música y entro sonando una canción y termino cuando esa canción termina. Porque realmente eso no lo sé, no lo sé, pero me parece algo interesante. Y más importante, ¿por qué querrían saberlo? Volvemos el... el... El viernes. No sabéis que no me va a comprometer nada. Nos vemos cuando nos veamos.